Y a todas la bienvenida al acto institucional del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Que la sociedad debe de cambiar para dar cabida a las personas que representamos. No podemos resolver las grandes necesidades de apoyo con respuestas estandarizadas. Sería un grave error. Y la dificultad en un habla o la dificultad en una molida no pueden significar que, sean, que tengamos personas que no se sientan partícipes del mundo en el que viven a pesar de las dificultades. ¿no? Pero después debemos modular e intensificar los apoyos a aquellas discapacidades que, que lo necesitan más. Y está claro, si hay alguna que es paradigmática, es la, la parálisis cerebral. Este tipo de conmemoraciones eh, suponen una, una llamada a la reflexión, una, eh, una, una puesta en valor de, de la naturaleza, eh, de la diversidad humana. Eh, y, de, y esa diversidad, en fin, tiene expresiones y, y tiene especificidades muy distintas y creo que ocasiones como las de hoy nos, eh, nos demuestran y nos ayudan a entender esa especificidad, a comprender mejor no solo la diversidad eh, la diversidad humana, sino la diversidad en el mundo de la discapacidad y la necesidad de que eh, las autoridades públicas entendamos mejor esa diversidad para precisamente poder hacer nuestro trabajo de una forma, yo diría, más, más afinada.